Muchas gracias, Fulvio y Raquel. Antes tenemos una llamada. Vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días. Sí. ¿Cómo están ustedes, Francis? Sí, y es Luis Layoma que habla. Ah, ¿Cómo Luis? está ¿Cómo Luis está, hermano? Bien, bien, bien. Yo quiero sugerir uh -huh. sobre esa planta de gas. Sí. Mira, yo <coughs> recuerdo hace 25 años cuando se metieron de sa eh, la tierra de metillán o algo. Sí. Ana Salim. Ahí puse una planta cuando se metían en la tierra, compré un solar, una banca de apuestas. Y tú sabes cómo son los invasores. Sí. Me cogí en los cuartos, me vendieron y tuve que abandonar. <ríe> <And> <ríe> ay, Esa ay, planta ay. de gas estaba ahí. Por ahí no había una casa. Sí. Pero yo quiero decir algo. Miren, los rieles abajo hay una planta de gas. Cuando la instalaron estaba vacía. Fíjate aquí dentro de donde nosotros vivimos, que es... ...la urbanización... Sí. ...supuestamente ahí está la planta de Jacaribe ...yo creo que es la más vieja de aquí... Sí. ...eso está rodeado de casa... ...entonces sí. nosotros esa planta... ...que está primero que todos nosotros... ...vamos a hacerle volcó para que... Sí. ...sacar la planta... ...no, las cosas no son así... ...esa planta está primero que ese barrio... ...y no tengo nada que ver con la planta sí, ni sí. con ellos... Sabemos. No nada. ...pero por eso los barrios de aquí de Macorís ...están bien, bien complicados... Y hay poco progreso es Señor, verdad. si usted hace una inscripción en un sitio Y usted llega primero Mira, Javier aquí Cuestión de la la ceja, Ya está lleno de casa sí. Vamos a sacar Javier no, no, no, no, yo no estoy, puedo con eso Necesita seguridad, controles Sí Gracias Gracias, gracias, de gracias por su comentario Cuestión Y de por, por estar ahí viendo nuestro programa Y saludo a la doña muchas Mira, eh, tienes razón eh, primero hay De toda un dicho del mundo. que hay primero en el tiempo y luego en el derecho. Y eso se maneja porque precisamente es el tiempo que le ha dado una, una existencia ahí. Ahora, ya la comunidad tiene que comprender también que los objetivos colectivos requieren de una comprensión y de una verdadera unión. Y es eso <coughs> lo que ellos han tratado de, de hacer. No obstante, tiene toda la razón, Luis, en advertir que primero en el tiempo y luego en el derecho. Otra llamada, vamos a escuchar. Bueno. Buenos días. Sí. sí. buen día. Sí, buenos días. Buen día, buen día. día adelante sí. con su comentario. Le estoy llamando, le estoy llamando para informarles de algo que está pasando acá en San Francisco de Macorís, uh -huh. es que hay una, una gente que han venido a mi negocio de eh, derechos de autor que ah, llaman okay. ellos. Sí. Ellos quieren cobrarme mil pesos mensuales. ¿Cuál es yo el negocio suyo? Que yo tengo que ¿Qué tipo pesos? de negocio es el suyo? Un negocio yo tengo. Sí, pero cuál Yo tengo un colmado. Un colmado. colmado. Sí, derecho en de la autor. Samueña, arriba, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos quieren venir a cobrarme mil pesos mensuales. Yo les digo que por quién está aprobada esta ley. Si yo sí. tengo que pagarle mil pesos mensuales, tengo que saber quién aprobó esa ley. Sí. Ellos no me saben decir. Lo que me decirlo. Un, un, un algo así me dijo que eso lo aprobaba la ley de ¿De, de derecho de autor. Ahí de, de, Usted no usa un, qué, un cómo, televisor, un radio y pone música digo, pero eso tiene abiertamente. Que estar Sí. Sí. eso tiene que estar aprobado, creo que por el Senado, o por el Congreso. Sí, sí, es una ley, si es realmente por el existe. Congreso, sí. yo creo que uno uno claro. tiene que pagar eso, si es un impuesto que uno le ponen, uno tiene que pagarlo en el banco de reserva, no a una persona que venga no. mensualmente con un recibo a quererme cobrar el dinero. Claro que sí. Eso es lo que yo creo. Sí. Exactamente, entonces, ellos a todos los negocios, cafetería... Y a todo el que tiene una bocina puesta, hasta una tienda de una amiga mía que tiene una bocina puesta, ayer ellos fueron a ponerle eso, que tenía que pagarle. Pero no obstante a eso, si es un ejemplo, mil pesos que uno tiene que pagar. ¿Por qué cuando hay personas que tienen un 10 pesitos pagando, le bajan un ejemplo? Yo tengo un amigo mío que empezó pagando mil pesos pues ya está pagando 1.800 pesos por tres meses. Entonces, aquí si es una ah, ley, yo creo meses. que la ley tiene que ser 1.000 pesos Uy, pues, para sí. todo. Y si no, después que usted tiene un tiempo pagando, y que quiere bajarle, bajarle a uno bueno. la tarifa. Entonces, para mí, que eso es una etapa que están haciendo. Muchas gracias por usar, usar este medio. Gracias, amable televidente. no, bueno, muchísimas gracias por usar este medio, Francis, tu sí, tiempo. Ya le, luego le estaré dando una orientación. Sí, eso es Miren. digno de un tema. Eso es digno de un tema, porque ciertamente, señor, existe la ley. Y es una ley que yo entiendo excede todos los parámetros de, de, regula de regulación del uso de música o de contenido que tiene derecho de autor por un radio que usted tenga, uh -huh. una televisión. Pero está en la cuestión de quién emite porque usted cuando escucha un radio, escu un radio escucha una emisora. Claro. Y ahí creo que hay una triangulación de tributación que no se corresponde. Yo estoy en, en contra porque no lo he entendido todavía. ¿La clínica como protestaron? ¿Ustedes se recuerdan? La asociación sí. de clínica porque también le querían co sí. cohibir de la cantidad mm. de televisores por tener sí. por habitación. Por habitación. Todos, que tenían que pagar. Que sí. tenían que pagar. Así Pero adelante. Bueno, miren amigos, amables televidentes. televidentes. Re, re, Realmente la República Dominicana ha estado inmersa en una serie de aspectos promovidos por grupos que tratan de involucrar a nuestro país en todo lo que ellos entienden procede del liberalismo y de la apertura y de la irracionalización de los territorios, trasgrediendo la soberanía de cada país. Está la política de género que se ha querido implementar, está el aborto, está el matrimonio gay, está todo lo que se ha podido inventar y que se está trabajando a nivel global, quieren llevar a la República Dominicana a que aceptemos romper con ese esquema moral del cual nosotros venimos como nación para implementar toda una ideología basada en el género, que a la vez es confundir la, la vida en aspectos del sexo. Pero aquí estamos, somos un país con una situación insular que compartimos una isla con otro territorio de características totalmente distintas, un caso único y donde nosotros no tenemos cultural ni ideológicamente ni religioso intereses que se pueda decir que tenemos cierta similitud, que no sea el territorio dividido en las porciones que ya sabemos, producto de esos acuerdos y tratados. Hoy gravita que el gobierno dominicano, en su proceso de participación en el conglomerado mundial y dando opininos sin ninguna preparación, involucrándose en acuerdos y propuestas, que a todas luces solo va a perjudicar a países que, como República Dominicana tienen una condición desfavorable, ya que venimos desde hace más de 60 años con el problema de una presión humanitaria producto del estado fallido que es Haití. Lo primero que tenemos que evaluar es que Haití es inviable, y no presenta la más mínima vía de solución de ese territorio, de ese gobierno y de ese país en su territorio. Muy por el contrario, nosotros venimos luchando mucho antes del 2016 como declaratoria de, de Nueva York respecto a ese proyecto de acuerdo global, como se le llama, ...de protección a los migrantes. ¿Qué lo trabaja la conferencia intergubernamental encargada de aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular? ¿Cómo es posible que a nosotros se nos disfrace, bajo un esquema de acuerdo mundial y global, un proyecto que se dice llamar Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Es como si se estuviera propiciando, y yo digo, que este contexto que tiene ese documento propuesto es ahí donde reside la primera investida internacional, de esa migración ordenada, dirigida hacia Estados Unidos, que hoy es la marcha, la ¿cómo que le llama? La caravana que está apostada en Tijuana, México. Eso es lo que quieren estos señores de esa comisión, Desordenar los estados al punto de que se promueva de forma agresiva el, el cruce de personas de acuerdo a la voluntad y al deseo que tenga. ¿Qué sentido tiene ser un estado entonces cuyas reglas están marcadas en leyes y que la República Dominicana por demás ha cumplido por encima de lo que ese grupo que está propiciando este adefesio ha presionado internacionalmente, localmente, para que República Dominicana cargue con el drama humano que representa a Haití como un Estado fallido, inviable, que hoy no se define si hay gobierno o no lo hay, y que nosotros como Estado, aún siendo un Estado en vía de desarrollo y pobre, hemos cargado año tras año, incrementando así hasta la inversión en salud que se proporciona a esos vecinos. Mejor sería que esos países tomen el ejemplo de República Dominicana, de cómo hemos ido afrontando el problema, pero a la vez de advertir cómo a República Dominicana se le está empobreciendo y se le está llevando a un derrotero de destrucción de su soberanía. Que si parte usted de estudiar el origen de las Naciones Unidas, un órgano neutral mundial a raíz de la Segunda Guerra Mundial y que fuimos de los 51 países firmantes en esa época, gobernaba Trujillo... <coughs> nosotros pudiéramos comprender que estos carajos que están manejando esas oficinas lo que procuran es desvirtuar los estados y las fronteras para que sea por un organismo subsidiado por Naciones Unidas para el trasiego de personas en las forma y condiciones que ellos le están proponiendo. República Dominicana respeta los derechos humanos. Ha sido más que... ¿Qué podríamos nosotros decir? Que nosotros criticamos a este gobierno porque se ha entregado este país. Si de firmar este acuerdo, en esas condiciones y características, vamos a llorar lágrimas de sangre, como un dicho conocido. Yo tenía dos meses ya. No, Pero sí. no. Junio fue, más. más, más. sí. Tiene dos años trabajando. Tiene dos, años. dos, años, dos, años. dos años. Pero fíjate otra cosa. Lo grave de esto es que al igual que este acuerdo, el Estado Dominicano no comprenda este Estado, este gobierno, que bajo el juramento del presidente se comprometió a respetar la, no, la Constitución y las leyes y hacerlas respetar. En cambio, desdice mucho que el gobernante pueda autorizar a sus subalternos, con este caso un carajo que dirige... Relaciones Exteriores, que es Miguel Vargas Porque ese no Nunca ha leído un libro Figúrese usted que diplomático Tenemos de representante Es decir Que ese va a donde lo manden Y a donde digan Y a donde él ve negocio Porque es un negociante salvaje Sin preparación Apenas tiene un título Y dinero Ese es el que nos representa A nosotros internacionalmente y un presidente que desconoce totalmente cuáles son los roles y control que él debe de tener sobre esos grupos que junto a él, Montalvo ya hemos sabido y ayer salió a la luz pública que había amenazado que del Estado dominicano no firmara el acuerdo que ha sido el promotor de esto que ha sido el promotor de esto él renunciaría pues yo le digo al presidente, deje que renuncie, que ese es el que le ha hecho todo el daño a este país y a su propio gobierno. Ese no tiene ninguna consideración por la integridad territorial del, de la República Dominicana. Y mucho menos por la memoria histórica del pueblo dominicano que tanta sangre de hombres y mujeres ha derramado para nosotros tener una, una supuesta democracia que yo la llamo insuficiente. Porque aquí solamente vale el que tiene Todavía hay que luchar por la democracia Traer por las greñas e involucrarnos a nosotros A un pacto de esta naturaleza Es la destrucción definitiva De la soberanía y del territorio nacional Que tanto nos ha costado Ojo con eso dominicano Ojo con eso franco Macorizano. Y por último a mí me preocupa que aunque soy un observador y a la vez uno se va autoadaptando, a mí me preocupan unos negocios que hay aquí en San Francisco de Macorís, en la salida Santo Domingo, cuyo fuerte es la Juca. Pero a la vez he, ha llegado a, mis, a, mi, a mí la información de que se promueven o se realizan juegos de dominó y de azar porque se hacen apuestas. Yo quiero llamarle la atención a esos amigos para que corrijan y transformen su negocio en esos excesos, en dejen esos excesos Porque ya tenemos familias que está sufriendo Lo que es Ver a sus hijos Motivados por el juego Eso es peligroso Y ojo a los padres Esos negocios tienen que ser vigilados y tienen que ser regulados en San Francisco de Macorís. Por mis hijos, por tus hijos y por el propio desarrollo comercial de la ciudad. Somos amigos, pero no están afectando directamente a las familias porque esto están encontrando nuestros hijos un esparcimiento motivado por los por los amigos y por las mismas cosas que no puede, que fácilmente puede terminar en mal o peor. Claro. Ojo con esto, yo empecé hoy a advertírselo Y lo voy a enfrentar. Muchas gracias, Francis. Gracias por tu reflexión en estos dos temas. En el último, sobre todo, tenemos la diputada Milady Núñez peleando para que pase el proyecto de ley que prohíba la juca. Eh, ojalá y encuentre respaldo. Y mira, y en San Francisco de Macorís, capital de esta provincia Duarte, es donde quizá más se consume. Y lamentablemente, en todas las esquinas, todos los negocios con su bendita hoca. Así es. En el WhatsApp se escribe Héctor Cruz de Jobo Bonito, dice Héctor. Eh, bueno, ya este, lo leí morita el de Mercedes Díaz el nuevo que ha entrado, me refiero que cuando la aprobaron, se supone que estudiaron ese terreno, se hace un levantamiento, dice ella. Ya he sabido, Mercedes, que esa planta de gas tiene muchísimo tiempo ahí, que, ni, que las casas se podían contar con la mano, según nos cuentan los habitantes de ahí. Así es, nos vamos, señores, por hoy, retornamos mañana, si Dios quiere, otra entrega de su programa de mañana, buenos días, Pásela bien, cuídense mucho. Feliz día.